Ella era rubia, y muy guapa. Sí, he dicho muy guapa. Ella era rubia, y muy guapa. De mediana estatura de empoderada elegancia su personalidad era fragancia le gustaba tomar el sol sentarse en su jardín leer un libro y entrar en él y así ella era muy feliz. Miraba y conversaba con los pajaritos, con sus mejores amigos. Ellos eran sus perros y sus gatos, con ellos pasaba sus mejores ratos. Ella era rubia y muy guapa, de mediana estatura, de empoderada elegancia, su personalidad era fragancia. A todos se enamoraba al momento, a mí me enamoró al instante. Cambió mi vida en todo sentido Mi corazón en ella se había metido Hace mucho tiempo ya de eso Con un guiño nada más nos conquistamos Con un suspiro los dos nos entregamos la muerte se la llevó, ¡qué pena, hermanos! Ella era rubia y muy guapa, de mediana estatura, de mediana estatura, de empoderada elegancia, su personalidad era fragancia emponderada elegancia su personalidad era fragancia solo fragancia solo fragancia era fragancia